Este viernes, 11 de la noche, en El Espejo, desde Chile, toda la fuerza de la Escuela Popular de Cine, películas hechas por y para la comunidad, Transumante, Santo Tomás entre la Iglesia y los Pacos, estreno en la Televisión Pública de Bogotá, El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.